Lo de ir a bares y restaurantes ha cambiado mucho en las últimas semanas. Una de las novedades a las que tendremos que acostumbrarnos es a la de que no haya cartas físicas. Para ello ha nacido una aplicación web llamada Guadamenu. Una de las novedades a la que han tenido que acostumbrarse tanto bares y restaurantes como clientes es la prohibición de usar las tradicionales cartas en formato papel. En su lugar se han implantado versiones digitales de los menús puestas a disposición de los clientes a través de sus dispositivos móviles. En esta línea ha surgido una iniciativa Made in Guadalajara, capitaneada por el equipo de Nueva Alcarria quien ha puesto en marcha una plataforma online para digitalizar las cartas de los restaurantes de la provincia llamada Guadalajara. A menú. Se trata de una página web en la que ya figuran más de 50 establecimientos hosteleros de la provincia y que actualmente ofrece versiones en PDF de las cartas de estos bares y restaurantes. La iniciativa cuenta con el apoyo de COE PYME y de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, que ofrece un precio especial para sus asociados. Un descuento que también obtendrán los suscriptores del periódico Nueva Alcarria. Guadamenú también ha calado en la provincia de Guadalajara y son varios los ayuntamientos que han dado su visto bueno para esta propuesta, como Brihuega, Molina de Aragón o Jadraque. A día de hoy los usuarios ya pueden consultar en los restaurantes las cartas de estos 50 bares y además... A día de hoy los usuarios ya pueden disponer de estas cartas online a través de la lectura del código QR en el propio restaurante y además consultar la carta en sus domicilios antes de salir de casa. El microsite de cada restaurante incluye la opción de mostrar noticias de interés e información con fotografías y vídeos. Este servicio ya está disponible para todos aquellos establecimientos que quieran comenzar a usarlo y ofrecerlo a sus clientes. Para ello, solo es necesario ponerse en contacto con Nueva Alcarria a través del correo publicidad@nuevaalcarria.com o con Ernesto Guzmán, técnico de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, en el email prl2.coeguadalajara.es.